Para empezar, son una serie de cortometrajes de origen japonés tipo documentales creada en el 2008. Dura una hora aproximadamente. En esta se muestran varios casos de índole paranormal y recopiladas en un CD, obviamente, las cuales tres de estas las voy a contar se podría decir que es un, algo así como una película cada cortometraje de las que se muestran dura como 8 a 10 minutos la mayoría de estos vídeos son realmente muy buenos lamentablemente si quieres ver la dichosa película completa subespañol, español tienes que pagar no no hay en gratis ni link en mega ni mediafire no no hay he buscado y no pero en youtube algunas partes de la película están muy disponibles pero no así en su idioma original no español y algunas veces decís si que su arte tiene ese inglés y a mí en su mayoría antes bueno cuando yo descubrí esto me da miedo a mí me da mucho miedo ver esos videos, ya que te da la esencia de que es algo real. Bueno, era alrededor de 2015 cuando yo vi los metrajes. Actualmente los volví a ver y pues se me hizo algo muy entretenido, la verdad, más en esta fecha. Y la mayoría de estos videos fueron, a lo mejor dicho, los hicieron pasar como sacados de la deep web. Pero bueno, hola de contarle que iba cada uno de estos casos la historia cuenta de un fotógrafo el cual trabajaba en una sesión de fotos junto con una modelo en un bosque todo transcurre normal hasta que deciden tomar una cerca a un árbol la modelo posaría en él pero ésta se ve molestada por unas avispas tanta fue su incomodidad que molesta a patio del árbol muy grave y último error pues molestar a un enjambre de agresivas avispas japonesas no creo que sea una buena idea y es donde sucede esto el siguiente metraje ya es muy conocido hasta Dross habló de él hace unos años, en una reunión entre amigos que la pasan muy bien hasta que empezaron a percatarse de un horrible olor, una de ellos decide ir al baño, mientras esta se fue el resto empezó a darse cuenta de que una mujer los estaba vigilando a lo lejos la chica al cual se fue vuelve y de paso el resto decide retirarse ya que aquel olor como que los incomodaba, a lo lejos aquella mujer los empieza a mirar más directamente al final todos se van tres de ellos deciden irse por otro camino al final van al metro para irse a sus casas todo normal hasta que aquella mujer del restaurante está al frente de ellos y al otro lado del ferrocarril y es donde en la siguiente nos trasladamos a una escuela Donde dos magos junto con su asistente Hacen un show de magia Todo transcurre normal Hasta que llega el acto principal Hora de usar telequinesis Y usan unas cucharas y estas se doblan solas Y todo con el poder mental Esto me recordó mucho a Cadabra de Pokémon El cual usaba su habilidad psíquica para doblar cucharas Volviendo al video Este termina dicho truco Y explica que todo se puede con el poder de la mente Lo que, o sea, lo que explica que hace unos momentos Y no solo puedes doblar cosas Sino romperlas Y todo con el poder mental Pero este puede ser muy peligroso Pero que puede salir mal de este truco Pues... Y así como este hay un montón de videos, obviamente sacados de esta película. Y yo recopilé algunos que encontré en YouTube, ya que como saben se tiene que pagar para ver esa película. Y les recomiendo por si quieren ver algo para pasar el rato en estas fechas. Espero que hayan disfrutado el video. Y si es así, denle like, suscríbanse y compartan para que el canal crezca. Y sin más que decir buenas noches. He's